esta situación está terrible, el coronavirus y todas esa, esas muertes y estadísticas que van en aumento. Es preocupante, hermano. Y sí, sí, cada, cada vez hay más casos. Es difícil de entender el valor, para los ojos de la fe, ¿no? Hay que orar mucho, pero, pero igual a veces uno piensa que es como que Dios el que castiga, que, que sí. nos estamos portando mal. Y que, o que mal hicimos, sí. ¿Qué, ¿Qué estará pasando, no? Y a veces sentimos que Dios no nos escucha. Que, Nuestras oraciones son, son simplemente palabras, palabras, palabras. Sí, porque no pasa nada. ¿no? Obran y oran y, y antes como más casos, más situaciones difíciles. Yo estoy perdiendo la fe sinceramente. Sí, es difícil entender la fe así. Qué cosa. Esas oraciones son un poco de palabras de ahí sin sentido y esta situación no. Me da mucho triste yo no entiendo voy a ir. No voy bueno. a ir. Pero padre, pues es que la verdad, la, la oración en ese sentido, el problema que hay en el mundo, siento que Cristo me no escucha, que, que no hago nada aquí. Pero no, podemos hablar, y podemos mirar a ver qué nos dice la palabra. Pero ¿Puedo padre, hablar con ustedes? Bueno, para, que sí. Bueno, estoy hablando un poco sobre el coronavirus y toda esta cuestión, y que están un poco asustados y todo eso, pero miremos que la palabra de Dios nos puede dar una luz frente a todo esto, ¿no? Pero, como ¿Cómo, ¿Cómo un libro antiguo nos va a hablar? ¿O yeah. En el tiempo no veo por la había saber. Pues, Sí, pero no, no estaban estas, esas eh, virus, esas cosas que estamos viendo ahora. Pero habían otras dificultades también. Y por eso quería hablarles hoy, frente a esto, a, a un profeta, ¿no? Un profeta, el profeta Isaías. ¿Ustedes saben quién es él? Pues yo he escuchado algo por ahí. ¿Qué había pues escuchado? Si no sé qué nos puede decir. Pues vivió hace muchos años por ahí, como que 760. Antes de Cristo, pues que habló contra el pez en los tiempos del de reino de, de Judá y de Israel, ¿no? sí. como finales de un rey llamado Josías. Pero no sé qué nos puede decir un profeta desde hace tanto tiempo. No, pero es que te, tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es muy actual. Puede que se haya hablado uh, hace mucho tiempo, hace muchos siglos, pero eso puede llegar a nosotros. ¿Sí? ¿Y es que él estuvo enfermo o algo así? Podemos decir que el pueblo de Israel estuvo enfermo, pero no una, enfer una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual. ¿O sea, parece que enfermedad del de en pueblo es como mi tristeza? Mi más o menos, no, sí. Más o menos, porque el pueblo, el pueblo de Dios no seguía realmente el camino que Dios les había dado. No estaba prestando atención a la ley de Dios y eso los había alejado de él. entonces Dios envía a algunos hombres, a algunos profetas para que les recuerde ese camino, ese camino que tienen que seguir siempre sí. ¿Sí? y en este caso es el profeta Isaías, ¿sí? Dios a lo largo de la historia mandó a muchos hombres un tiempo mandó a un profeta llamado Remías, otro tiempo llamó a un profeta llamado Elías otro ah, Ezequiel. Es sí, sí ¿no? no, ese no es profeta, no, no, no, no no, eso fue otra cosa, eso fue otro hombre Y vivió mucho tiempo y, después hoy día a quién manda? ¿Quién, quién envía hoy día? Bro? Pues podemos ¿sí? decir que actualmente Dios manda a los sacerdotes Manda al Papa, manda a la iglesia Para que nos muestren el camino Que debemos seguir hacia Dios Entonces, por ejemplo, recuerdas que el Papa Hace unos días eh, Salió a la Plaza de San Pedro A hablar por el mundo sí, Bueno, sí. ese es un tipo de profetismo o sea, Todos podemos ser profetas Claro, todos vemos ser profetas En la medida en que escuchemos la palabra de Dios Y la conocemos Bueno, eso suena interesante ¿no? Pero, pero bueno, y Isaías, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues que nos queremos ¿sabes qué nos dice? ¿Sí? Entonces, en frente a esto Yo sé que ya se estaba mirando un poco la, la palabra de Dios Y me da cuenta que el profeta En, en su capítulo 25 Nos habla un poco sobre, sobre esta, esta cuestión y nos da mano frente a, a estas dificultades, ¿no? Por acá. Actualizar ese mensaje a nuestra realidad. Claro. Y es que aquí. Sí, sí, sí. Entonces, miremos, por ejemplo, acá, nos dice, consumirá en este monte el velo que cubre todos los pueblos y la cobertura que cubre todas las gentes, consumirá la muerte definitivamente, enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra porque Yahvé ha hablado miremos que el, el profeta nos está hablando allí de un monte, ¿cuál es el monte? el monte Sion y es Jerusalén, ¿sí? el, donde Dios habita ¿sí? Dios quitará de, es, de ese monte, de, es, de ese momento la muerte podemos decir que eh, el coronavirus para nosotros hoy es un tipo de muerte, ¿sí? nos aparta ¿sí? Entonces Dios, a pesar de esas dificultades, nos está mostrando que Él va a venir a nosotros para ayudarnos, para regocijarnos, para que realmente nuestras lágrimas, las lágrimas que tantas personas están brotando porque las personas que están infectadas o tantas personas alrededor del mundo que están muriendo, Él nos va a decir, miren, esto pasará, ¿sí? Como decía el Papa, Querías, Tengamos fe, ¿sí? No tengamos miedo, tengamos fe. El Señor va a llegar, como decimos realmente también, después de la tormenta viene la calma. Entonces Dios nos está diciendo, venga, esto pasará. Tranquilos. O o sea, o sea, este yo pueblo, estaré con ustedes. O sea que este pueblo tuvo también muchas dificultades. Claro, tal vez no, claro porque no. es que el pueblo en este momento estaba, estaba como viendo cerca que había un pueblo que los quería, los quería destruir. Entonces el profeta en este momento le está diciendo, miren, Puede que el monte Sion sea destruido, puede que el monte Jerusalén sea destruido, pero no, no tengan miedo porque después de eso el Señor nos dará la gloria, nos vendrá a ayudar Sí, Y si pasó, si sí, se sí, cumpliría ¿eh? lo que él dijo Claro, miren, el profeta Isaías después de esto, el pueblo asirio viene, destruye Jerusalén, ¿sí? los exilia. Sí, se lo lleva a, a su tierra, los saca de su tierra a Jerusalén, pero después de eso el pueblo vuelve. Y eso ayuda a que el pueblo realmente se encuentre con Dios, ¿sí? a que deje esas, esas, ese camino de, de, de infamia, de, de realmente no seguir el culto de Dios para volver a él. ¿sí? O sea que de pronto estamos alejados de Dios Muchas personas, muchos de nosotros realmente podríamos estar igual que el pueblo ¿sí? El pueblo de Israel en un tiempo daba culto a Dios, estaba en el templo Pero realmente en su interior no estaban con Dios ¿sí? Entonces puede pasar que nosotros a veces estemos así estemos en, en la misa, estemos en la oración Pero físicamente, pero interiormente en nuestro espíritu no lo estemos entonces, posiblemente estemos siendo un, un judío, ¿no? Sí, un judío en el sentido en que no estamos con Dios. Estamos ahí, pero no realmente no lo estamos. ¿Sí? Y no estamos creyendo su palabra. Por eso es que el profeta me está diciendo, tengan fe. Tengan fe que la alegría de Yahvé volverá a nosotros. Bueno Padre, en esos tiempos, ¿cómo puedo yo acercarme a Dios? O sea, a de dificultades. El texto narra que el pueblo subía al monte y sé que el monte es como el lugar de encuentro. Dios, lo que puedo hacer ahora para, para acercarme a Dios y no fe en Bueno, posiblemente eh, ahora muchos de nosotros estemos confinados, estemos en cuarentena, estemos encerrados en nuestras casas. Podemos hacer que nuestras casas sean ese monte, sean ese lugar de encuentro con Dios. ¿sí? Y primera, en primera instancia, en nuestro interior. Mucho, después, eh, el Evangelio, Jesús nos va a decir... Entra a en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Señor que está en lo escondido. ¿no? Entonces, primero, encontrarnos con Dios en nuestro interior y después, ya que estamos en nuestra familia, encontrarnos con Dios a través de mi familia ¿sí? y poder realmente empezar a, a dar ese, esa, unión, esa unión en torno a Dios, en torno a nuestra familia. ¿sí? Bueno, pero vivamos en las personas que son de fe, pero que. Eh, que están enfermas por este virus. Es Con enfermedad. Es posible que, que muchos estén pasando por esta enfermedad. Y vemos en, en, el, en el texto después eh, cómo eh, hay un rey. ¿sí? Hay un rey que está enfermo. El rey Ezequiel. ¿sí? Y eh, el rey Ezequiel está muy triste. Porque el profeta Isaías es mandado a él para decirle, no, tienes 15 días vas a morir wow, o sea, el profeta le dice, sí el profeta le dice, en 15 días vas a morir y Ezequías conmovido en su interior, eh, ora a Dios ¿sí? y le pide la salud ¿sí? y Dios responde a este llamado ¿sí? después manda al profeta al profeta Isaías y le dice eh, Ezequías tranquilo, vas a ser sanado por Dios y vas a, a tener 15 años más de vida Bien. ¿Sí? Entonces, Entonces, la dificultad hace que el rey busque a Dios Sí, realmente El momento de enfermedad Invita a que haya una conversión real Posiblemente el rey Ezequías eh, Era como los demás judíos ¿no? Posiblemente estaba en el culto Porque le tocaba, porque era el rey ¿sí? Pero realmente no estaba ah, Dando un verdadero Dios. Eh, exactamente Entonces Con este este momento, en ese momento de dificultad, ese momento en el que está al borde de la muerte, pues para el, para el rey es un momento muy, muy fuerte. ¿sí? Entonces, el profeta Isaías eh, es llamado y es enviado en a ezequías a decirle, no, tranquilo, vas a, a dar un momento más. ¿sí? Entonces, después eh, el, el rey va al templo a dar gloria a Dios, a, a dar gracias ¿Sí? Y eso es lo que nosotros conocemos como el Salmo 116, ¿sí? que es cuando eh, el rey va ante Dios y le dice, estuve enfermo, estuve en un momento de dificultad, estuve en un momento en donde vi que como que ya no había más en mi vida, pero tú me has dado la, la vida, tú me has dado la salud y por eso te doy gracias, aquí en el monte 100, aquí en, en este lugar sagrado ¿sí? Sí, En esas familias estando en nuestro hogar, nosotros podemos encontrarnos con Dios y agradecerle a Él, o sea, hacer lo que hizo el, el Rey orar con los salmos también, y agradecerle a Dios por Claro, los salmos son, una, son formas de oración, ¿sí? Recordemos que el pueblo, los salmos, lo que eran, eran cánticos a Dios, eran formas de oración a Dios, ¿sí? Eh, los salmos, eh, algunos son de alabanza, otros de petición, otros de intercesión, ¿sí? pero siempre dando gloria a Dios por lo que Él les ha dado, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, el rey Ezequías da gracias a Dios, da gracias porque estuvo enfermo, es un momento de mucha dificultad y Dios le da la salud. ¿Sí? Como muchas personas en ese momento, ¿no? Muy enfermos. Sí, claro. Muchos están enfermos de este, de este virus, enfermos, y, y realmente lo que necesitamos es que demos gracias a Dios por todo lo que nos da, ¿sí? por esos momentos, ¿sí? que, que en los cuales ahora podemos compartir con nuestras familias, ahora podemos compartir con tantas personas que están a, a nuestro alrededor. Okay. Bueno. Muchas gracias por sí, Espero que, que les sirva de algo. ¿no? Sí, pues podemos, nos invita a, a profundizar en, a leer este libro de Isaías, que a veces es largo, ¿no? pero... Sí, claro, es un poquito largo, pero... Pero pues, tenemos en cuenta que el profeta lo que nos dice es, oiga, está en un momento de dificultad, pero después va a haber Hay esperanza. Eh, hay esperanza, ¿no? hay una esperanza hacia, hacia el encuentro con Dios. Yo, yo y ahorita en nuestras casas sí tenemos más tiempo, ¿no? Sí, sí claro, sí. entonces podemos encontrarnos sí. con Dios realmente, leer la palabra, sí. sí. orar, y pues ya que tenemos tanto tiempo, pues, leámonos nosotros los profetas y Bueno, bueno muchas